Sí. Le, le venden piedra por ñame Ay. a vendedores en San Francisco Macorís. Oye, dale, ye, Le venden piedra. Sí, eso vi yo esta mañana. De que, de que, ¿Cómo se dejaría meter ese hombre una piedra de que, por un ñame, señores? Un vendedor denuncia que fue estafado al momento de adquirir un ñame para comercializar en el pequeño negocio y que le vendieron una piedra en su lugar. El comerciante conocido como Alex cuenta que, los, que le colocaron una piedra dentro de la bolsa que contenía en alimentos y que al llegar a su negocio se percató de que era un engaño. Ay, vamos a escuchar. Ay, Dios. Bueno, señores, miren, en el, personaje, en el personaje laborioso del día tenemos al señor, su nombre? Eh, Alex. Alex, ¿qué le ha sucedido a usted con este ñame que hemos venido a grabar aquí, a este a este pequeño negocio? Bueno, yo fui al mercado y, y compré este ñame y, y dentro de la funda me metieron en esta piedra. Eh, junto con, muy parecido a los ñames, me lo metieron ahí. ¿Y no se, no se dio usted cuenta de, de que esta, esto era una piedra? No. Me di cuenta. ¿Usted no piensa que quizás fue confundidamente que lo hicieron no, eso fue a propósito porque cuando yo llegué aquí ya el eh, ñame estaba abajo de la funda Entonces, eh, eh, la piedra estaba junto con el ñame debajo de la funda y la pesaron juntas con los demás ñames no, porque ellos me lo vendieron así eh, en una funda al ojo al ojo bueno, señores, mire, para que no se confundan ni se dejen estafar en el mercado, le han Quiero, vendido ver, una piedra por llame a este, plata, este pequeño comerciante. este Miren aquí, ¿qué otros productos tú vendes aquí en este, en este negocio? Yo vendo lechosa, piña, naranja, dulce, pipiota, mm -hmm. agua. <risa> <risa> ¿Cómo, cómo <risa> no se defondó esa funda? Le puse eh, una o dos fundas. No, nena, no, ahí. pero eso es un peñón. <risa> No, no mira, eso pesa. El vendedor no supo a quién vender. Oye, esa piedra, de, de barato, oye, esa piedra, yo se la tiro a la universidad en una huelga y se cae la universidad con pero, todo. Vaga, pero, ¿dónde llegaría como a partir? Yo, ¿vale? <risa> ¿qué pan? Y le rebotó el cuchillo y el colín para atrás. Porque, en verdad, mira. No, mira, me da pena. Ay, me, me, me que hay, gente que no, que hay gente que va y compra y dice que no es buena, señor. Y se le entran en la funda y dije, la llevan, señor. Hay que entenderlo. Pero, Don, también, tomen conciencia que hay gente tigre ahora. El dominicano no, es la persona contiente. más tigre. A ver, a ver. Entonces, usted tiene que revisar bien. Déjeme ver que usted me echó. No. Usted no ve con el pollo. Yo compro pollo, pues yo reviso. La yo libra también calcula cuando la pusen a la pesa. Porque son unos tigres Pero hay una... hubiera puesto la web y todo no, para pero oye. es que los llame ni siquiera tienen esa forma, oye. Yo Ay, le he visto un llave casi circular. Yo nunca he visto un llave. Siempre son alargados o son ¿Que ovalados. Que, que eso vino de la lomba, que eso era criolla, muchacho. La así ah, oye, mira qué dato. Tome en clase, Jason. Vamos a hacer una sesión contigo de víveres. ¿eh? De víveres. Para que no nos dejemos claro. engañar. No, llame. <risa> yo me. Yo me comiendo víveres. Eh. No. no eh, eh, o sea, pero es que de verdad, O sea, un señor que mira, tiene un negocio. ¿Verdad? Que se supone que cuando va al mercado a conseguir esos productos, tiene que censurarse, ¿verdad? De lo que compra. Porque claro. a, a, a, lo que va a comprar, tiene que venderlo para atrás, para la gente, para su negocio. O sea, esa gente, ¿de dónde es el, el sector, el, el señor? Eh, creo que era de de Las Flores, me parece, uh -huh. no sé. De Las Flores, oye. Del de barrio Las Flores. Del barrio Las Flores, oye. De ir al, del barrio Las Flores al mercado... Un señor, un señor ya de su edad es fuerte, no es que va montado, no, o sea, entonces, es un señor que, un tipo de persona como esa, que tiene que cerciorarse de lo que compra para que entonces pueda venderlo en sus horas para que esa gente del barrio Las Flores no vaya tan lejos al mercado, sino vaya al mercadito de este señor y lo compre. Entonces, ¿cómo es que se dejó engañar este hombre, don? ¿Cómo fue eso? Tú estabas rápido, el señor estaba rápido. Me eso, Óyeme. <risa> Oye. No, y si es por libra lo que pesa esa piedra, se lo cobraron. ¿Tú te imaginas? Óyeme. No. Es un abuso eso. pero <risa> yo no sé quién es, quién es más malo, el que le vendió o el señor que lo compró. Es que yo no sé quién señor, es más malo. Que eh, todos no que No, porque mira. Es que puede ser, porque mira, el señor sabe que de poca tú sabes, poca letra, poco, tú ves sí. Entonces puede saber que hay gente que empieza Que van en los camioncitos, venga doña, venga Mira, bueno esto, échelo, tome Se lo voy a dejar por tanto, mire sí, Y yo lo sí, cogió sí. ok, gracias don, entonces La penita, tú ves Ahora, si hubiera sido yo, yo voy con la piedra Y se la pego en la cabeza Mira, mira, mira que te llame <risa> Esa, esa, esa piedra Esa piedra Oye, me, esa, ¿no? atención <risa> Atención gobierno, atención ayuntamiento si quieren desbaratar el mercado, tienen esa piedra, ya. Hagan una revisión de víveres, con por esa, favor. Con esa piedra, <risa> se, puede, <risa> con esa piedra <risa> se puede construir un nuevo mercado y desbaratar <risa> que está ahí, que no sirve, que ya, está, que ya está hecho a perder ya. Por más que lo arreglen, <risa> ese mercado no se va a arreglar, déjense de eso.